Hola, buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Arnau Esteban Mirallas y soy maestro en el Centro de Formación de Adultos Pau Casals, que está ubicado dentro de la cárcel de Mas de Enric en Tarragona, en Cataluña. Para mí, el grupo de F. Adultos Penitenciarios, que tuve la suerte pues, de participar en el primer congreso estatal del cual nació pues, este grupo ¿no? de, de trabajo, pues para mí ha sido la oportunidad de tener un punto de encuentro uh, quincenal o mensual uh, con otras personas que comparten mi profesión. Como ya sabréis supongo si estáis escuchando este vídeo o si no pues os lo cuento, el mundo de las cárceles muchas veces es un mundo poco transparente donde cuesta tener uh, o conocer pues la realidad o qué es lo que está pasando en otros centros. Eh, por ejemplo también uh, en el caso de Cataluña al tener competencia propia pues también nos hace tener una realidad bastante desconectada del resto del estado español. Um... Lo que me ha aportado a mí personalmente eh, este grupo de encuentro pues ha sido la oportunidad de poder pues, debatir, compartir inquietudes, compartir maneras de hacer, maneras de trabajar, estrategias cuando queremos conseguir algunos objetivos uh, desde nuestro centro, etc. Las potencialidades que pienso que puede tener uh, este grupo pues a a Llegar a, a poder conseguir hacer uh, encuentros presenciales, bueno ahora con el COVID pues a lo mejor no, pero ya me entendéis, encuentros presenciales de manera anual específicamente de uh, maestros de prisiones ya que como os decía pues somos muchas veces uh, olvidados por la, por la administración así como también ser una forma de juntar fuerzas para poder don, pues tener uh, más fuerza a la hora de pues de reclamar o a la hora de luchar por los intereses de, de los maestros y maestras de prisiones, tanto de Cataluña como del resto del Estado español. Muchas gracias, espero que disfrutéis de estas jornadas y, por supuesto, que los que os interese o estáis en el, en el tema penitenciario, os, esper, os esperamos con los brazos abiertos. Gracias y buena tarde